Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio En esta ocasión, más que hablar después de otra función, voy a hablar antes de una función o de varias Porque en este episodio me voy a dedicar a hablar un poco, analizar y manejar si se quiere Con los estrenos que quedan por llegar a los cines en este 2021 Si todo sale bien, si los cines no vuelven a cerrar eh, vamos a tener a todas estas películas en la pantalla grande si sale mal habrá que buscarlas por algún otro lado hay que ver qué pasa, pero bueno hay que mantener la ilusión de que los cines no van a cerrar así que esperemos que salga todo bien por suerte gran parte de, de la población, al menos acá en Argentina, está vacunada yo hace poco me vacuné, si ustedes todavía no se vacunaron eh, vayan a vacunarse, no lo duden ni un segundo para arrancar, bueno, hice una publicación en mi Instagram, personal, sobre estos estrenos Más que nada, me dejé llevar por el tráiler de Doom Que me encantó, o sea, me, me, me, me encantó Ya estaba bastante manija con, con Doom, ese tráiler solamente aumentó la manija Y bueno... Me decidí a grabar este episodio que este tópico sobre los próximos estrenos del 2021 Iba a ser el primer tópico, el primer tema para abrir este podcast Por una cosa, por otra cosa, no fue así Después lo pospuse, no, no lo grabé Llegó el estreno de Black Widow, llegó el final de Loki Prioricé ambas cosas y bueno antes de grabar sobre Space Jam a New Legacy, que todavía lo tengo pendiente, decidí grabar esto, así ya de una vez por todas lo hago, y, y, y ya está. Queda hecho porque, pobre, estos estrenos están ahí esperando, de hecho tenía una carpeta ahí en, en, en el Chrome guardada con todos los links de las fechas de estreno, de, de, de la información de las películas, Hace rato y, y, y nunca pude grabar, estuve muy ocupado. Y lo loco para cerrar es que esto ya lo intenté grabar una vez. Se hizo muy largo porque había más películas. Esta vez me voy a enfocar en poquitas para hablar más detalladamente. Y bueno, decidí cortarlo, después no pude volver a grabar. Muchas cosas para hacer, bueno. En fin, acá estoy. Voy a empezar, no voy a empezar por Doom, que es la portada de este episodio. La gran figura, la diva de esta ocasión No voy, lo voy a dejar para el final, obviamente Pero sí voy a empezar, digamos, por las que yo destaqué En cuanto a las que más quiero ver de lo que queda del año Pero bueno, también hay, a ver, separé las de Marvel y DC Que por ahí son más eh, populares en cierto punto Son de un gusto bastante más personal No son tan generales si se quiere entonces, están como un poquito más separados, voy a, voy a empezar por ahí. De lo que queda del año, tenemos cuatro estrenos, ¿sí? Si ¿Sí no me olvidé ninguno, creo que no me olvidé nada. Estaba todo, bueno, cinco. Pasa que este no lo metí en este grupito. Estoy hablando de Venom, Let There Be Carnage. No lo metí en ese grupito porque la verdad no... A ver, yo defendí la primera de Venom, puedo defenderla, me puedo agarrar a trompadas con quien sea por la primera película de Venom pero esta esta segunda película no me tiene tan enganchado y el tráiler fue horrible fue de los peores avances que vi y miren que para manejarme a mí no, no tienen que hacer mucho yo, yo soy yo soy de, de conformarme con, con cosas simples eh, o no tan simples, pero me conformo fácil, eh, me gustan muchas cosas, pero para que algo no me guste y partimos de la base de que es un avance, ni siquiera es una película entera, así que no, no, no, no digo que veo mal a la película, como que uh, esto va a ser una mierda, no, no considero que las películas sean una mierda, siempre trato de calificarlas de alguna manera, incluso la Película que menos me guste Trato de no decir que es una mierda Porque mucha gente labura a través de una película Así que no no Decir que es una mierda para mí no es una opinión Directamente Pero bueno no no A ver, no siento que vaya a ser una mala película No la veo mal La verdad Pero el trailer no me convenció Para nada eh, Tengo fe todavía Pero bueno, la saqué de ese grupito Porque la verdad ya hasta me había olvidado que se estrenaba ahora, así que a ese nivel. Creo que en estos días iba a salir un, un nuevo avance, según lo que leí, pero espero que por lo menos esté un poquito mejor. Así que mucho más para decir de esa película no tengo, espero que esté buena nada más, así que eso por ahora. Bueno, volviendo al grupito de Marvel barra DC... Del que quedó excluida la secuela de Venom, pobre Tenemos Eternals, The Suicide Squad, Spider-Man No Way Home y Shang-Chi Y bueno, todo el título que le sigue a Shang-Chi, pero corto en Shang-Chi A ver, de todas estas, la que más espero, pero de hace tiempo, digamos Un par de años, porque cuando se había anunciado, creo que estábamos en 2019, si no me equivoco Eternals, por lejos ya antes de conocer a Chloe Sau, incluso antes de saber quiénes iban a estar como protagonistas, porque creo que todavía no se había anunciado en la Comic Con el elenco, y surgió una manija, digamos, genuina por parte mía de el interés por los próximos proyectos de Marvel, de Marvel Studios, pero en específico lo que me atrae de esta película es Ver un nuevo grupo de, de superhéroes Porque claro Tuvimos a los Avengers Tuvimos a los Guardianes de la Galaxia Y ahora vienen los Eternos Que técnicamente son el tercer grupo de, de, Del MCU Y desde Guardianes de la Galaxia Que no nos presentan a otro grupo En el MCU Y pasó bastante de la primera Guardianes de la Galaxia Entonces me interesa Me interesa ver cómo Cómo van a a encarar con esta película, con este nuevo grupo Porque además, por la historia que tienen Son superhéroes que siempre estuvieron presentes Pero nunca eh, se metieron en ninguna de las peleas En ninguno de los conflictos Entonces es como que primero justificar por qué no se metieron Y después, bueno, aparecer de una vez por todas Entonces ya eso me, me interesa bastante Ver qué historia le dan Dentro del MCU obviamente Y después, bueno Ver qué hacen a futuro Porque es un nuevo grupo de superhéroes Como dije Creo que el único anunciado de acá en adelante Así que No digo que vaya a ser el pilar De todo lo que viene en Marvel Studios Pero un poco sí Me parece que sí Así que me interesa bastante Me interesa bastante Y de lo que es el MCU es la que más espero Shang-Chi subió un poquitito en mis expectativas, la verdad que no digo que no me interesaba Pero estaba ahí como, bueno la voy a ir a ver, como todo lo, de, lo del MCU Pero la verdad que los avances, acá al contrario de lo que fue el avance de, de la secuela de Venom Los de Shang-Chi me encantaron, o sea, el primero me encantó el segundo fue espectacular Y también acá hay, hay algo que me interesa todo este tema de un nuevo personaje, un personaje asiático, un personaje de artes marciales, digamos, porque hasta ahora no tuvimos, sí tuvimos personajes que se destacaron bastante por sus cualidades a la hora de pelear, Black Widow sin ir más lejos, pero no en artes marciales, entonces eso ya es algo nuevo, eso ya me interesa, toda la ambientación asiática que le van a dar todo ese tono, me interesa bastante, quiero ver qué onda con todo eso También hay como todo un temita milenario También, es algo como, es todo nuevo Básicamente en el, en el universo cinematográfico de Marvel esto Y me interesa, me interesa ver cómo, cómo lo van a encarar Los avances me gustaron mucho O sea, si estaba en un nivel medio de expectativa por Shang-Chi Subió bastante Así que... Me, me, me, me interesa verlas bastante Y Spider-Man No Way Home está en otro nivel ¿Por qué? Las primeras de Spider-Man no me convencieron mucho La verdad Tengo esa dualidad en cuanto a No me convencieron las películas Pero Tom Holland como Peter Barker Me gusta mucho O sea, me gusta bastante Pero sus películas no Hay algo que no me gusta no, Ya sea porque en ambas está muy atado a Tony, muy atado a Tony, bastante inmaduro, a ver, sé que es un pibito, es más grande de lo que interpreta en la película en cuanto a la edad, el actor obviamente, pero uh, por más que sea un pibito en, en la película, eh, no me interesa, o sea, literalmente lo que le dijo Nick Fury en eh, Far From Home estuviste en el espacio, o sea, ya tuviste peleas grosas y de una vez por todas ponete los pantalones largos y hacete cargo del, del poder que tenés, o sea, es como que en la primera te lo puedo entender de hecho, la primera me gusta un poco más que la segunda o sea, en la primera entiendo que esa inmadurez y, y todo eso, todo nuevo, el mundo de, de los superhéroes hasta ahí te entiendo Ahora, ya en la segunda es como, dale, en serio le vas a dar los anteojos. Es como hay cosas que no, no, no me gustaron, no, no me gustaron. Entonces espero que la tercera mejore en cuanto a esas cositas. Y en específico, muy en específico, está el tema del de Spider-Verse. A ver, si no se enteraron de esto o viven en una caja o no les interesa el MCU para nada. Pero hay muchos rumores, muchos, muchísimos rumores. A ver, no lo digo en, en forma de crítica esto de si no se enteraron. No, pueden no haberse enterado. Eh, incluso pueden ser fanáticos del MCU y no haberse enterado de todo esto porque simplemente no siguen a cuentas que estén tirando rumores o noticias todo el tiempo. Está perfecto. Pero bueno, lo aclaro por si no lo saben, que hay varios rumores en cuanto al Spider-Verse en cuanto a que aparezcan tanto el Spider-Man de Tobey Maguire como el Spider-Man de Andrew Garfield, que son los actores que interpretaron anteriormente a Spider-Man en la pantalla grande, y además otros personajes de ambas eh, películas, villanos, que de hecho en los villanos hay un par que están confirmados, Alfred Molina que interpretó al Doctor Octopus en la segunda de Spider-Man de Tobey Maguire, las que dirigió Sam Raimi, él ya está confirmado, o sea, Alfred Molina, o sea, Alfred Molina va a interpretar al mismo personaje que interpretó en la segunda de Spider-Man. Lo va a interpretar en esta película. Y además, eh, Jamie Fox como Electro. El Electro de la segunda de Spider-Man, pero de Amazing Spider-Man. Las que hizo Andrew Garfield. Entonces, ya con eso, que está confirmado, eso está confirmado. Empezó toda la locura de, bueno, Spider-Man es confirmado, de hecho... Me encanta el chiste de cualquier noticia Primero, la, la, cualquier noticia de Marvel Es Mephisto En la época de WandaVision Ahora, cualquier noticia de Marvel, Spider-Verse confirmado hay, hay mucha gente que se lo toma en serio Y se vuelve loca, pero bueno Para el chiste está genial A ver, el tema es que espero que esto no perjudique En cuanto a la expectativa Que se va a tener sobre la película Porque No le va a servir a la película La gente Ya se está... Manijeando y hypeando con el Spider-Verse, con que van a aparecer tres Spider-Man en pantalla, con que va a haber un montón de villanos, los seis siniestros, de todo y por ahí no es eso, o es algo parecido y no llena las expectativas de todas las personas. Y en base a esas expectativas que se genera la gente, después van a decir que la película no va a estar buena o que. No era lo que le prometieron cuando no prometieron nada, como pasó con Mephisto, entonces es peligroso. Espero que no se les vaya de las manos a la gente, porque Marvel Studio no tiene nada que ver a la gente. Pero bueno, hay una realidad que ahora con el temita de Loki y toda esta locura del multiverso, justamente la secuela de Doctor Strange que va a llegar el año que viene, que se llama In the Multiverse of Madness, WandaVision, eh, o sea, todo es como que tira para ese lado. Están abriendo bastante el multiverso, de hecho Spider-Man en su secuela nos dio como una idea del multiverso y fue toda una farsa Así que espero esta película, todavía no hay tráiler, también otro tema es que están pateando el tráiler Como que bueno, ¿sale esta semana? No, no sale esta semana, ¿sale la próxima semana? No, no sale Es como que hay muchas cosas ahí dando vueltas, incluso hasta se dice que por un posible rebrote del covid en Estados Unidos Podría llegar a suspenderse La fecha de estreno de, de No Way Home Y pasarse Lo veo complicado porque ya hay todo un calendario armado De Marvel Studios Así que no sé Por ahí es una información falsa O por ahí es más o menos cierta Pero no, la verdad ni idea La cuestión es que hay muchas cosas Dando vueltas atrás de, de esta película Y simplemente espero Que esté buena no espero una locura. ni Si sí, los rumores me, me ponen bastante manija, no lo voy a negar. También se rumorea que va a estar Charlie Cox, que interpretó a Daredevil en la serie de Netflix. Que esa serie no pertenece directamente al MCU, pero hay una intención de rescatar lo bueno de esas series de, de Marvel en Netflix. Y meter eso bueno en el MCU. Y una de esas cosas buenas, obviamente, es el Daredevil de Charlie Cox. Y también Kimping. que kimping está, no diría confirmado, pero es bastante fuerte el rumor de que va a aparecer en Hawkeye, en la serie de Hawkeye. Así que, bueno, eso ya es otro tema, pero hay muchas cosas dando vueltas alrededor de No Way Home. Y yo solamente espero que sea una buena película, nada más. Que me guste más que las anteriores de Spider-Man con eso, ya está, no, no pido más nada, puede llegar a ser una de las mejores películas de Marvel Studios, así que estoy ahí, como que confío y no confío. Y ya saliendo de Marvel, lo último es de DC, que se estrena dentro de poco, ya saqué la entrada, llega de Suicide Squad, muy manija, tengo que hacer un inventar un manijómetro, si invento un manijómetro creo que está a tope el manijómetro. Porque Suicide Squad es... O sea... Creo que... De lo que es comiquero... Me animaría a decir que es lo que más espero en lo que queda del año. Hay cabeza a cabeza con Eternals. El temita es que... Está James Gunn. O sea... Todo bien con Chloe Zhao. Me encantó Nomadland. Es una muy buena directora. El cast de Eternals es genial. Pero Suicide Squad... O sea... Hablando de avances... Hablando de que un trailer me guste, todo lo que sacaron de, de Suicide Squad, desde de los pósters de, de los avances, desde el detrás de escena, todo me encantó. Las primeras críticas ya dicen que es una muy buena película, James Gunn me encanta lo que hizo con Guardianes de la Galaxia, entonces no puede salir nada mal, o sea, es como, necesito ver esto ya porque realmente siento que va a estar todo muy bien hecho, y, y me gusta que a DC le vaya bien Espero que sea una muy buena película En serio porque Hay potencial ahí pero a veces Por malas decisiones O cosas que no se llegan a hacer O cosas que se hacen mal se tira toda la basura Entonces espero que En esta especie de Remake, secuela Pero más remake que secuela eh, se, haga, se haga todo bien y, y espero que se pueda Reivindicar al escuadrón suicida en, en este universo de, de DC Que bueno, el Escuadrón Sociedad quedó medio golpeado después de la, de la primera película Y acá creo que, que puede salir bien parado todo este grupo Y, y bueno, me interesa, me sirve Me, me manijea mucho verla, así que estoy esperando a que se estrene Y obviamente voy a hablar de, de la película acá en el podcast Bueno, todo lo comiquero ya lo metí y ahora sí, vamos a las más esperadas, el top, top, top de las películas que más espero, sacando obviamente estas películas que ya nombré. Eh, empiezo por Old, viejos, creo que le pusieron viejos acá. Me da mucha risa que le hayan puesto viejos porque suena, eh, me suena raro. O sea, igual ya creo que lo dije con A Quiet Place, el temita de los nombres pasados al, al español, al castellano en realidad acá, me genera muchas dudas es a veces es muy raro eh, y bueno viejos no pega la verdad para, a, a mí no me gusta pero también entiendo que de otra manera no la podrían haber llamado qué sé yo pero bueno no, no es un tema muy relevante eh, yo me voy a guiar por el nombre original old dirigida por m night shyamalan que nos trajo buenas películas nos ha traído algunas medio raras eh, es un director que es como que hace muy buenas películas y después baja bastante No es como que mantiene un nivel en la calidad de sus películas A mí la verdad, todas las que vi de él me gustaron Hay algunas cositas medio medio, medio raras ahí, pero en su mayoría me gustaron la verdad Por ejemplo la, la trilogía que estaba compuesta por Unbreakable, Split y Glass estuvo buena a mí me gustó. El final con Glass fue medio raro, pero no fue malo, la verdad. Split es muy bueno, es muy buena. Después, bueno, tiene algunas películas que, a ver, están buenas, pero ya les digo, son raras. Tiene esta que, ¿cómo se llama? The, The Happening, la que está... Matt Damon era? No, Mark Wolver. Se parecen. Eh, Zoe de Chanel también está ahí. La que está esa, ese viento que hace que la gente se mate Es rara O sea, está buena pero es rara Después, bueno, Sainz está, está buena, señales La de Mel Gibson eh, La aldea, creo que también era de él Esperen que estoy acá chequeando Sí, la aldea es de él eh, No sé cómo se llama en inglés De village. Eh, village Village Creo que es en inglés Porque tengo gente que, para que sepan hay un, una cierta parte de mi público que se queja por mi pronunciación en inglés, yo ya dije que no era muy bueno en eso, pero bueno, hay gente que, que se queja por eso, así que bueno, quiero tratar de, de nombrar todo bien. Y el tráiler, volviendo al tema de los trailers. que a veces terminan siendo mejores que las películas, eso es peligroso. Yo creo que un trailer no tiene que mostrar muchas cosas Tiene que ser bastante misterioso Tiene que mostrar poco No tienen que sacar 50 trailers de una película La verdad no tiene sentido Con uno, con uno está bien Uno bien hecho, listo Un par si querés Pero tampoco hay, hay trailers Que muestran mucho de la película y, y es Una cagada Porque No digo que te cuenten la película, que en algunos casos pasa De hecho... Hay muchos trailers que tienen escenas del final de sus películas. Es muy loco. Obviamente no te están diciendo que es el final de la película, pero... Más todo lo que ves y todo eso es como... Bueno, quiero ver la película, che. O sea, hasta acá está bien. Eh, muy lindas las imágenes, muy lindo todo, pero déjame ver la película cuando se estrene. Eh, el trailer de Old está muy bien. No digo que muestre nada de más. Además... M. Night Shyamalan se caracteriza justamente por tener varios giros argumentales en sus películas, entonces ya más allá del misterio que envuelve a sus películas, tiene esto de los giros, entonces, o sea, va todo bien, digamos. Y me gustó bastante, pero bueno, hay que ver qué onda, qué, qué vueltita le da, y espero que esté buena, la verdad que espero que esté buena. Está Gael García Bernal. Como protagonista está, paren que busco el nombre porque no quiero decirlo mal, el pibito este que la rompió en Hereditary, Alex Wolf, iba a decir Alex Wolf, pero no lo quería hacer mal igual, y está Thomas e. McKenzie, una genia, la chica de Jojo Rabbit, que ya la voy a nombrar un poquito más adelante, así que bueno, me interesa, manijómetro, ahí, verde, verde sería arriba, el, ¿El verde sería lo menos manija o, o lo más manija? ¿O el rojo sería lo más manija? Bueno, arriba. Ya después vamos... Voy a armar el manijómetro bien. Se estrena el 29 de julio, según esta info. Así que dentro de poco. Dentro de poco ya en los cines. Así que bueno, ahí esperándola. Sigo con el maestro Steven Spielberg, que este año va a estrenar Wet Side Story. Una película que es una adaptación. De una obra de Broadway que ya tuvo su adaptación cinematográfica en 1961, una adaptación bastante premiada y que tiene esta remake ahora en 2021 a cargo de Steven Spielberg. A ver, no vi la original, la voy a ver antes de, de ver esta nueva versión, pero ya si en los créditos está Steven Spielberg, ya estoy adentro, o sea... No me importa acá una comedia, una acción, una de suspenso, un musical, lo que sea. O sea, dice Steven Spielberg, son estos directores que no importa la película, está su nombre y ya está, estás adentro. Eso me pasa con Steven Spielberg, no me pasa con muchos otros. Es como que Steven Spielberg es sinónimo de calidad, o de que la vas a pasar bien, al menos. Así que la espero. Me, me estoy amigando mucho con los musicales últimamente, me interesa bastante. Hubo un avance, no llega a ser trailer, creo que es un teaser. Me parece que había salido para el Super Bowl, no recuerdo bien. Va a estar protagonizada por Ansel Elgort, de Baby Driver. Conexión también con algo de más adelante, que está conectado con Thomas y Mackenzie. No directamente, pero ahí hay una conexión. Eh, Rachel Segler va a ser la coprotagonista junto con Ansel Elgort. Así que bueno, me, me interesa, me interesa, quiero ver la original Quiero ver la original porque me, me interesa bastante Es algo que hice con una película también que va a venir más adelante Pero bueno, para website Side Story no, así que lo tengo, lo tengo pendiente Falta para su estreno, acá en Argentina va a llegar el 9 de diciembre Así que tengo tiempo, todavía, todavía hay tiempo Sigo con... The Green Knight, El Caballero Verde, que es una película dirigida por David Lowry. Hablando de películas que tengo pendiente, tengo que ver algunas de, de este director. Por ejemplo, una de las que más han nombrado es A Ghost Story, que no la vi. Hay un par más también, pero esa es la que más me interesa. Y bueno, más que nada, para adentrarme en... En un poco de su filmografía Ya que voy a ver una película que me interesa bastante Su trailer me gustó muchísimo Está muy, muy, muy bueno Me, me parece raro Que sea de H24 a 24 eh, No el canal de noticias La productora estadounidense Que Tiene muy buenas películas Muy, muy buenas películas Pero no Es, es una productora Independiente No no es una productora de grandes Películas, grandes tanques Y de Green Knight No te digo que es un mega tanque, Pero está bastante Bastante, bastante Bien En cuanto a producción Y no, no es No parece una película Digamos, independiente Así que bueno Me, me sorprende eso nada más pero de A24 llegaron cosas muy muy buenas, así que espero espero lo mejor de esta película. Y además está protagonizada por Deb Patel, que me encanta, me encanta Deb Patel. Lo deben conocer la gran mayoría por Skins. Y él fue el de Slumdon Millonary. Eh, quién quiere ser millonario, que ganó el Oscar me parece esa película. A mejor película, estuvo nominada a varios premios Oscar Ganó varios Creo que ganó el de mejor película, creo No, no recuerdo Gran actor, me gusta mucho y, y por lo que viene el trailer va a estar bastante bien También está Alicia Vikander Sin ir más lejos, conectando con A24 Con la productora Ex Machina Muy buena película, ella protagoniza ahí también Así que me interesa tiene esa onda de fantasía, de película medieval, muy, muy bien ambientada, por lo que ve en el trailer, muy bien ambientada. Así que me, me interesa, me interesa, manijómetro bastante alto. Bueno, todas estas películas están con el manijómetro bastante alto. Y no me aparece una fecha disponible de estreno acá en Argentina. Acá tengo mis dudas porque este tipo de películas, no sé si tienen estreno comercial en los países como nosotros. Eh, así que no tengo idea cómo vamos a hacer para verla. Espero que la estrenen. No sé, me voy a quejar con algún cine. Bueno, quejar no, pero voy a decirle... Che, tienen este pedazo de peliculón para estrenar. Estrénenlo. Así que bueno, no sé. Espero que se estrenen cines. Así que nada. Ahí queda esperar. Si tengo alguna noticia... Les prometo avisar en, en los episodios posteriores, más allá de que no hable de estrenos. Voy a anotármelo para, para avisar si sé algo del estreno de Green Knight en, en Argentina, en los cines. Y antes de olvidarme, porque me estaba por olvidar, una recomendación, ya que nombré a A24. Les recomiendo que escuchen el podcast Secuencia Doble, en el que hablan de películas de A24. Así que vayan y peguenle una escuchadita. Ahora sí, volviendo a los estrenos. Last night in Soho. ¿Cómo le pusieron acá? A ver, a ver, a ver. ¿Con qué me decepciona? El misterio de Soho. Ah, tranqui, nada raro. Protagonizada por Anya Taylor, Joy, Argentina, mi país, mi país. Genia, genia total. Eh, Nació en Bursaco. Mentira, ¿vieron esas cosas que tiran como para enorgullecerse de que... Estuvo en Argentina y... Sí, es de acá, es de acá. Eh, no, pero sí, es Argentina. No es full Argentina, pero sí. No, no es mentira. Porque también hay mucha gente que dice eh, estos argentinos se quieren apropiar de todo. No, no. Ella misma lo, lo ha dicho, así que... Es Argentina. Full Argentina. Protagonizada por Aña Tela Joy. Que la amamos, la queremos mucho a Aña Joy porque toma el lado de dulce de leche y dice dulce de leche, así que... ¿Cómo, ¿Cómo no la vamos a querer? La queremos un montón. Matt Smith, y acá no aparece, no sé por qué. Pero acá sí aparece. Thomas y e. Mackenzie, sí. Que se las había nombrado antes, la chica de Joshua Rabbit. Y también la otra conexión, además de Thomas y e. Mackenzie, era Ansel Elgort. Que fue protagonista de Baby Driver. Baby Driver, película dirigida por Edgar Wright. Director de... Las Night in Soho, que me interesa bastante. A ver, Edgar Ray es un director que me gusta. Varias de las películas que vi me gustaron bastante. Así que me, me interesa bastante su, su nueva película. Tiene una onda suspenso de terror. Es como bastante rara. Hay viajes en el tiempo también ahí. Ya Me, me, me gusta toda la, la onda que tiene esta película. El tráiler me gustó mucho. Mucho, mucho. Acá está... Catalogada como terror psicológico, así que, bueno, me, me interesa bastante. También la ambientación, to, todo lo que es ambientación, vestuario en las películas, me gusta muchísimo, me interesa mucho. Y todas las películas que son de época, esto está ambientado en los años 60, si no me equivoco, sí, 1960 en Londres. -toda, toda esa cosa que por ahí a las demás personas no le importa, a mí me interesa bastante. O sea, visualmente es algo que me atrae mucho la fotografía también, o sea, todas esas cosas yo las veo muy importantes, a ver, son importantes en una película, pero a veces la gente no las nota, eh, el público por ahí que no se interesa tanto en eso, que está bien, o sea, no, no tenés que ir a, al cine a analizar una película, ni ponerte a ver un sábado una película y analizarla, pero bueno, es algo que me gusta mucho y también a lo mismo que de Green Knight, es como que tienen esa onda... De época, de, de un vestuario distinto al, al vestuario actual, digamos O sea, me gusta mucho ese laburo en las películas Y ya por ese lado me interesa Y además todo este tema de los viajes en el tiempo De, de esta conexión entre las protagonistas De todo este temita del terror psicológico, del suspenso Me atrae bastante Supuestamente, acá tengo dos fechas de estreno en Estados Unidos, 23 de octubre, pero en Argentina, 11 de noviembre. No sé por qué tanto tiempo, a veces pasa esto, pero bueno, por lo menos hay fecha de estreno para, para esta película. Así que, bueno, a esperar a, al estreno. Y siguiendo, quedan un par para terminar de hablar de, de estos estrenos. Pero antes, voy a hablar, nombrar nada más, las otras películas que han quedado afuera. Porque imagínense que si hablé un montón... De ocho películas y todavía me faltan un par, todo lo que dejé afuera fue por una razón bastante comprensible. A ver, tenemos, voy a nombrar todo así rápido, por ahí hablo un poquito de, de algunas, pero no me voy a desplazar mucho. House of Gucci, que va a estar dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, entre muchas otras personalidades bastante interesantes. Tic-Tic Boom, que es una película que va a estar dirigida por Lin Manuel Miranda que estuvo ahí metido en In The Heights, gran película de este 2021, que ya pueden ver en HBO Max. Y dicho sea de paso, HBO Max arregló el temita de los subtítulos, así que muchas gracias a HBO Max por haber arreglado ese temita de los subtítulos. Y va a estar protagonizada eh, esta película, este musical, por Andrew Garfield. Ya que hablamos de Spider-Man, bueno, Andrew Garfield va a estar protagonizando esta película. Don't Look Up, que es una película que hypearon bastante al principio de año, pero está bastante apagada porque no se sabe nada, hubo un pequeño vistazo con Jennifer Lawrence y Leo DiCaprio, pero nada más, así que ahí a la espera, ni siquiera hay fecha de estreno, pero se sabe que va por Netflix, así que bueno, a esperar a ver qué onda, tenemos Free Guy, que se estrena dentro de poco en Argentina, 12 de agosto, con Ryan Reynolds, el gran Ryan Reynolds, que va a estar protagonizando, también está por ahí Taika Waititi, así que me interesa. Eh, Pochoclera, para divertirse. Venom, Let There Be Carnage, que ya la nombré. The Tragedy of Macbeth, que está dirigida por uno de los hermanos Cohen no recuerdo cuál, perdón. Y va a estar protagonizada por Frances McDormand y Denzel Washington. O sea, ya está. Es como pasaba con Steven Spielberg. ¿De qué se trata esta película? No sé. ¿Quién está? tienes Spielberg, listo. Bueno, acá por ahí la historia es un poco más conocida, pero... Eh, yo, yo no la conozco, pero sé que es un poco más conocida. Pero bueno, ya tenemos un par de nombres bastante interesantes. Y el hermano Cohen que la va a dirigir es Joel Cohen, sí. Ahí para tirar el dato. Eh, The Last Duel, otra película de Ridley Scott que se va a estrenar este año. Protagonizada también por Adam Driver, por Matt Damon Ben Affleck y Jodie Comer Hace poco salió el trailer, muy bueno Vayan a verlo eh, Pinta que va a estar buena También, de época, onda medieval Interesante Toda esa onda me, me copa bastante eh, Reminiscence No sé si lo dije bien o lo dije Como el orto, que va a estar Protagonizada por Hugh Jackman, tiene una onda Medio de Inception de Nolan que Ya me vuela a la cabeza, así que Quiero ver qué onda esa película. Rons Gone Wrong. Que es una película animada. Tiene una ondita ese robot a Baymax. Pero... Parece que va a estar buena. Parece que va a estar buena. Divertida al menos. Es ese tipo de película animada divertida. Para pasar un buen rato. Así que venga. Me gusta mucho ese tipo de película. Koda. Que es una película de la que se sabe poco. Pero que... Viene sonando fuerte por premiaciones Y bueno, parece que es una de las mejores películas del año Por lo que dijo la crítica Así que habrá que esperar a que se estrene Tiene pinta de que no se va a estrenar en los cines acá O que se va a estrenar recién el año que viene Cuando la nominen a los Oscars Si es que pasa Como pasa siempre con este tipo de películas Pero bueno, espero que se pueda ver antes de de que se llegue a esa instancia Porque la verdad que en Estados Unidos ya se estrenó de hecho Pero bueno, acá no sé qué onda No hay no aparece en el radar de que se vaya a estrenar en estas fechas Así que no sé qué onda Soula, que es una película que también se, ya se estrenó en Estados Unidos Y está basada en un hilo de Twitter Vi el tráiler hace poco Porque ya eso de que esté basada en un hilo de Twitter me parece una locura pero vi el tráiler y dije, no, no puede ser. O sea, no, no, no estoy enterado de, de qué se trata el hilo de Twitter en el que se basa esta película, pero ya el tráiler me ya me enganchó. O sea, estoy adentro también, quiero verla. Eh, no hay estreno para Argentina, no hay fecha. Así que la vamos a tener que encontrar seguramente de alguna forma poco legal, porque sí... Lamentablemente que no lleguen Este tipo de películas al cine Nos hacen tomar el camino de la ilegalidad Lamentablemente Antlers, Nightmare Alley Jungle christ Que se estrena ahora Este fin de semana en Argentina Dear Ivan Hansen The Card Counter The Eyes of Temi Fey Cinderella, que esta película, Cinderella está protagonizada por Camila Cabello, si no me equivoco, y va a estar en Amazon Prime Video. A ver, que yo haya puesto esta película en esta lista, es raro, pero a ver, Camila Cabello me cae muy bien, no me interesa para nada la película, pero siento que va a estar buena. No sé, le doy la oportunidad, cuando se estrene la voy a ver, y bueno... Vamos a ver qué onda. Por lo pronto le doy la oportunidad. The Last Letter from Your Lover. Esta ya se estrenó. Lo que pasa es que imagínense lo viejo que quedó esto. Que era estreno futuro. Y la tenía anotada acá. Pero ya se estrenó en Netflix. Todavía no la vi. Así que para mí todavía cuenta como estreno. La voy a ver dentro de poco. Kate y Encanto. Encanto es una película de Disney. Que se a estrenar a fin de año. Y en la que está metido también Lin-Manuel Miranda en la música, y bueno, pinta bastante bien, tuvo un avance hace poco, y bueno, me gustó, me gustó, así que Disney pocas veces hace las cosas mal, así que seguramente va a ser una muy linda película para ver. Ahora sí, los últimos estrenos, estas dos son las películas que más espero, obviamente una, ya saben cuál es, es Doom, que la dejo para el final, no hay mucha sorpresa, pero la otra, si no la adivinaron hasta ahora... Pueden tomarse unos segundos para pensar cuál será, cuál será. Estoy hablando de The French Dispatch, la crónica francesa, dirigida por Huesito Anderson, obviamente. Wes Anderson, el gran Wes Anderson, que para un obsesivo como yo, ver una película de Wes Anderson es... O sea, es alegría pura. Gracias Wes Anderson por poner todo tan perfectamente en su lugar. Sos un genio. Director de películas como The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, Isle of Dogs... Muy buenas, muy buenas películas. La verdad que un director que me gusta mucho, que sé que es un director muy querido. Vieron que hay directores que dividen a las personas. Bueno, me parece y no pasa con Wes Anderson. O sea, tiene un estilo muy marcado. Ves algo y ya sabes que es de Wes Anderson, a quien no le guste ese estilo. No le va a gustar ninguna película de Wes Anderson directamente. Y al que le guste ese estilo va a amar a Wes Anderson, que es mi caso. Así que no, no diría que divide al público, pero tiene su público, para ser más específico. Bueno, y llega esta película que, como la gran mayoría de todas estas películas que acabo de nombrar, tendría que haber llegado el año pasado, por razones que ya conocemos y de lo que ya hablé. Vacúnense, por favor, que por culpa de esta pandemia... Todos estos estrenos se atrasaron y espero que, que lleguen este año. Pero bueno, ya se estrenó hace poco en Cannes, tuvo una muy buena recepción de la crítica. Y bueno, va a llegar en octubre a los cines de, de Argentina, para ser más precisos, el 21 de octubre. Y está protagonizada por un elenco, pero impresionante. O sea, si algo también caracteriza a Wes Anderson es que los protagonistas de sus películas son espectaculares. Francis McDormand, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Adrien Brody, Liasi Dux, Timothy Chalamet, Cersei Ronan, Jeffrey Wright, eh, Bill Murray, Owen winson no, tremendo, impresionante, Willem Dafoe, me olvidé, Liv Shaver, está Edward Norton también, otra vez Edward Norton, creo que estaba, a ver, no me aparece acá, parecen que hay una lista impresionante, Jason Schwartzman, que está siempre en las de Wes Anderson, Perdón, eh, para la persona que me critica mi pronunciación se debe estar pegando la cabeza contra la pared, perdón Ah, Christoph Waltz, ahí está, no me acordaba el nombre, él también va a estar en esta película En cuanto a elenco, no, ah, Elizabeth Moss también, me había olvidado, sí, se sí aparece en el trailer Bueno, sí, si vamos a hablar de elenco, ya está, o sea, otra vez eh, lo de Spielberg película ¿Qué onda? ¿De qué se trata? A ver el, el elenco, ¿quién está? Listo, ya, ya o sea, de entrada Wes por Wes Anderson ya estoy adentro Pero encima el elenco, impresionante, el trailer muy bueno, ya quedó viejo el trailer, del 2019, no, 2020 Febrero de 2020 creo que había salido, porque me acuerdo que, que lo había visto en el trabajo, me acuerdo, sí, sí y bueno, desde ese entonces no tenemos ningún avance nuevo, perfecto, déjenlo ahí, no queremos más avances, esperamos a que llegue la película. Le, le tengo muchas ganas, como dije, amo a Wes Anderson y, y espero que esta película esté a la altura, por lo menos, de las que vi de Wes Anderson, que, que me gustaron mucho y ya con eso voy a estar completamente feliz. También, algo que nombré con algunas de las otras películas, la ambientación, el vestuario, bueno, la fotografía de Wes Anderson que toda esa simetría, o sea, ya eso de por sí es hermoso, pero todo el diseño de producción, la ambientación que, que tiene Wes Anderson es maravillosa, y, o sea, si ya en una película que hace bien eso, me, me atrae todo, todo ese temita, Wes Anderson lo potencia al máximo y la verdad que es algo que, que me gusta mucho de, del director, así que espero que, que esté muy muy buena la película. Y bueno, para cerrar, tenemos Doom, Quería meter misterio, pero no, no puedo ya, ya era obvio que iba a hablar de Doom Película que hace poco tuvo su tráiler final, digamos Ya había tenido un tráiler, no era teaser, era un tráiler Pero por ahí no era un tráiler completo, digamos Este último tráiler sí fue un tráiler final Como lo nombraron acá en Latinoamérica, creo Y bueno, también, a ver, hay una cosita acá ...todo este tema de los avances que nombré anteriormente, sobre mostrar muchas cosas en los trailers. No digo que hayan mostrado muchas cosas en este trailer, pero largo el trailer. Y bueno, a ver, mostraron un par de cosas que, habiendo visto la película original de 1984, dirigida por David Lynch, que está en Amazon Prime Video, si la quieren ver... Sé de mucha gente a la que no le gustó, de hecho en su momento le pegaron bastante, pero la verdad que para ser la época que era, tiene unos efectos, no digo buenos, pero que se la bancaron bastante bien con el tiempo, envejecieron bastante bien, no, no son una maravilla, pero bastante bien. Eh, a mí me gustó, sí, está en Amazon Prime Video, quería chequearlo, así que pueden ir a verla, Está buena, a mí me gustó bastante Sirve de previa para Doom de 2021 Que se va a estrenar ahora en octubre Y si la ven Hay cosas que van a notar en el último tráiler Que Podrían llegar a ser spoiler O que Se nota que están bastante avanzadas Esas escenas de, del tráiler En la película O sea, son... Momentos que están bastante avanzados en... Son momentos que llegan en la película, al menos en la de 1984 De mitad para adelante, ya casi llegando al final de la película Entonces, si la vieron lo van a notar, yo lo noté Pero bueno, para el público en general no es algo que, que moleste la verdad es una película que espero mucho, mucho, mucho, de entrada por el director, Denis Villeneuve, que hizo muy buenas películas, Sicario, Blade Runner, 2049, o 2049, como le debe decir mucha gente. Es un director que, que me gusta mucho, bueno, con Blade Runner confirmó que se puede meter completamente en la ciencia ficción, que, que le sale muy bien. También lo había hecho con Arrival, pero eh, Blade Runner es como más, digamos, en cuanto a, a expandir un mundo, a expandir todo un escenario. Entonces, en ese sentido siento que está bastante bien, así que por eso tengo mucha manija por esta película. El elenco que también es una locura acá. Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, debotista Bautista, Stellan Scalher, Oscar Isaac, Zendaya... Javier Bardén, Josh Brolin, Jason Momoa. ¿Hay más? Creo que sí, había más. Eh, David Das Malkian, creo que lo dije bien. Eh, actorazo también. Eh, sí, hay un elenco impresionante. Y bueno, es una película que está basada en una novela de Frank Herbert para quienes hayan leído la novela, también van a estar muy interesados en, en esta película, sin ir más lejos, Star Wars, así que para que vean el alcance de, de esta novela, que bueno, va a tener una adaptación más acorde a su tiempo, porque claro, para 1984 por ahí la tecnología no era tan buena en cuanto a efectos visuales, ahora ya por lo que se vio en, en, en los avances, la verdad que pinta muy muy bien, eh, la van a presentar ahora dentro de poco en el Festival de Venecia Así que ahí vamos a tener las primeras críticas Espero que, que le vaya bien Dudo de que le vaya mal O sea, la verdad que tiene todo el potencial para que sea una gran película La música va a estar a cargo, por ejemplo, de Hans Zimmer Tranqui, para que ya se den una idea de lo grosso que es esto Bueno, está El hijo de Herbert acá metido en la producción así que bueno hay buena mano en cuanto a lo que se espera de la película y tengo entendido que van a ser varias películas como que esto va a ser el principio de una de una saga cinematográfica hay varios libros de Dune así que tranquilamente se puede hacer el tema es que engancha al público porque puede ser una muy buena película de ciencia ficción pero hay que ver si logra enganchar al público como para llegar a, a lograr triunfar en el cine con, con, una, con una saga Yo creo que sí, que hay mucho potencial Al menos con esta primera película hay gran potencial Si es que queda en una primera película o si va a ser una película individual eh, Sea como sea, eh, hay mucho potencial la verdad y espero que, que, que le vaya bien Y espero que esté a la altura de, de todo lo que trae adelante Y espero que esté a la altura de todo lo que tienen para mostrar Porque, como dije, gran director, gran elenco, gran banda sonora Obviamente va a tener una gran banda sonora Por lo que se llevó a ver en el, en el avance En ambos avances, pero en especial en el último Visualmente... Va a ser una locura. Tengo entendido que se grabaron escenas en lugares naturales. Hay CGI, obviamente. Hay efectos visuales. Hay cosas hechas por computadora. Lógico, pero mucho de natural. Tengo entendido. Entonces, eso va a estar muy, muy bueno. Así que espero que, que sea una gran película. La verdad que tengo muchas ganas de verla. Muchas expectativas. Y bueno, a esperar. A esperar porque recién el 14 de octubre llega. No falta tanto. Falta pero no tanto, así que a esperar a esa fecha. Hasta acá todos los estrenos que se vienen para lo que queda el 2021. Espero que les haya gustado este episodio. Para manejar más que nada un poquito. Por ahí no tenían en cuenta algunas películas de las que nombré. Y las pueden anotar ahí para ver en algunos meses. Esperemos que los cines sigan abiertos, como dije. Así podemos seguir yendo al cine. Les dejo las redes después de otra función, podcast, en Instagram, también después de otra función, en YouTube, pueden encontrar el canal, ahí los episodios para escuchar, si no tienen, si no tienen Spotify, que es el lugar en donde pueden escuchar los episodios, y bueno, nos estamos escuchando la próxima después de otra función, gracias.